es con voz de la Biblia o versos de Walt Whitman que vendría hasta ti, cazador primitivo y sincero sencillo y complicado con algo de Washington y cuatro de Monroe. eres los Estados Unidos eres el futuro invasor de la América ingenua que tiene sangre de indígena que aún reza en Jesucristo y aún habla en español. Eres soberbio culto, ejemplar de tu raza. Eres hábil, te opones a toltois, y domando caballos o asesinando tigres, eres un Alejandro Nabucodonosor. Eres un profesor de energía, como dicen los locos de hoy. Crees que la vida es un incendio y el progreso una erupción, que donde pone las balas el porvenir pone, no. los Estados Unidos son potentes y grandes, cuando ellos estremecen hay un sordo temblor que pasa por las vértebras enormes de los Andes, y si clamáis, se oye el rugir del león, Yahúa Gran le dijo, las estrellas son vuestras. Apenas brille el argentino sol y la estrella chilena se levanta. ¡Sois ricos! ¡Juntáis el culto de Hércules al culto de Mamón! Y yo mando caballo asesinando tigre. ¡Eres un Alejandro, un abuco de nosotros! Mas la América misma que tenía poeta desde los tiempos de Nexabo al Coyol, que ha seguido la huella de los pies del gran vaco, que el alfabeto pánico en un tiempo aprendió, que conquistó los astros, que conoció la Atlántida, cuyo nombre nos viene resonando en Platón, que desde los momentos más tristes de su vida vive de luz, de amor y de armonía. La América del grande Moctezuma, la América del Inca, la América fragante de Cristóbal Colón, la América en que dijo el noble guatemoc, yo no estoy en un lecho de rosas, esa América que tiembla de huracanes, hombre de ojos sajones y alma bárbara vive, y sueña y vibra y es la hija del sol, tened cuidado, hay mil cachorros sueltos del león español,